Estamos con Luis Taguilla-Pietra, es abogado y padre de uno de los 44 tripulantes del ARA San Juan. Gracias por atendernos, Luis. Por favor, gracias a vos por, por estar eh, siempre con nosotros. Luis, cuando escuchaste eh, las declaraciones o la declaración ante los jueces de, eh, de este contraalmirante, si no me equivoco, eh, reconociendo que, que se tenía información de dónde estaba eh, el submarino, eh, ¿te sorprendió? ¿Qué, ¿Qué te pasó? ¿Qué, qué te generó? No, no, no no, me sorprendió. Lo, eh, acá lo que tengo que aclarar es que tal vez por la forma en que lo dijo, eh, abogados que, que no están al tanto de la causa lo, lo interpretaron absolutamente de manera equivocada. Eh, la realidad es que desde aquellos primeros días, más allá de, de lo que sí nos ocultaron y mintieron, eh, en este punto siempre dijeron lo mismo, siempre eh, hab hablaron de, de la última posición del submarino y de, y de esa, esa área de, de mayor probabilidad, eh, especialmente después de que eh, se conoció allá por el... Que, que en realidad que comunicaron públicamente el, el evento hidroacústico allá por el 22-23 de noviembre de 2017, cuando que en realidad ellos lo supieron antes y esto también nos lo ocultaron, ellos eh, les informan de Estados Unidos por el 20 de noviembre eh, que habían detectado un evento hidroacústico y nosotros, a mí formalmente me avisan el 23 de noviembre de la mañana de, del evento hidroacústico. A partir de ese momento, eh, por, por la aplicación de una fórmula matemática, esto es, la última posición verdadera del submarino a las 8:37 del 15 y el evento hidroacústico a las 10:51 daba que en esas dos horas y piquito no podíamos haber navegado mucho más de 10 millas, ¿sí? Porque eh, por la velocidad eh, del submarino y la situación de tormenta y demás. Sumado a que ellos habían declarado. <coughs> Eh, el rumbo, eh, que era 0.50, rumbo noreste. Entonces, en todo momento la Armada habló de que la zona de mayor probabilidad era un cajón de, de 10 millas por 10 millas en torno a ese, a ese punto, en torno a esa última eh, posición y ese rumbo. Y toda la búsqueda estuvo concentrada en ese lugar, más allá de cuando, de, de, de cuando la corrieron pensando en otras hipótesis, eh, incluso la que, la que había eh, planteado eh, el doctor Burlando eh, en Caleta Olivia, que implicó que se busque en la zona de Península de Valdés. Pero científicamente todos sabíamos que era imposible que esté ahí, porque para llegar a Península de Valdés, que son más de 200 millas, tendrían que haber navegado al menos cinco días, y al menos tenían que haber hecho dos o tres snorkel por día, snorkel significa salir a la superficie y con toda la búsqueda que había y, y, y que ellos hubieran sabido que, que todo el mundo estaba buscándolos, no, no había ninguna posibilidad de que eso hubiera ocurrido. Y esto es científicamente hablando. Entonces, eh, por un lado, bienvenido que el tema esté en el tapete, pero la realidad que... Que hay cosas mucho más importantes. Eh, es muy cuáles? importante lo que tiene que resolver ahora la Cámara Federal, es muy importante el Consejo de Guerra que, que determinó el Estado Mayor Conjunto eh, y el Ministerio de Defensa, que le van a encarar a ocho altos oficiales de la Armada y que empieza ahora el próximo 25 de noviembre. Entonces yo no voy a permitir que, que cuestiones silcenses eh, opaquen estos hechos que son muy importantes y que tenemos que estar todos concentrados en ellos. que tiene que ver con eh, la continuidad de la investigación en, en Caleta Olivia? Eh, el llamado indagatoria de Macri, a y Rur que por primera vez en tres años un, un fiscal federal acompaña nuestro pedido, eh, que el, nuestro pedido y exigencias desde hace ya más de dos años que, que lo mismo, por primera vez el fiscal y, a, y, a, y encima las defensas acompañan eh, este pedido eh, y eh, por supuesto, como te decía antes, eh, un hecho histórico que es el Consejo de Guerra. ¿Por qué digo histórico? Desde que se abolió el Código de Justicia Militar nunca se hizo uno y los últimos que se conocen vienen de la época de la dictadura que claramente son por por otro tipo de motivos, con lo cual eh, creo que es muy importante eh, dejar en claro todo esto para que no se distraiga la atención. Bien. Luis, ¿y, ¿y qué tipo de responsabilidades crees que pueden surgir de este Consejo de Guerra? Que entiendo, es totalmente van en paralelo a la causa por encubrimiento que, por la que están acusando a Macri y a Wad, ¿no? Digo, ¿Y qué tipo de responsabilidades van a encontrar ahí? ¿O crees que se van a encontrar ahí? Bueno, el, el, el, lo, se determinó por faltas graves... Eh, que, que ya, ya no un, un oficial instructor de la Armada, sino el Estado Mayor Conjunto, entendieron que, que estas personas cometieron, y la mayor sanción es la destitución. ¿Qué significa la destitución? Bueno, no solamente que sean echados de la fuerza, eh, y obviamente quitados todos sus galardones, sino también quitados todos sus beneficios. Pensá que, que eh, el contaminante López Maceo, eh, que justamente fue el que dijo eh, esto el otro día, eh, tiene beneficios, por ejemplo, como el, el uso de, de un auto oficial. Eh, para, para la audiencia de Comodoro Rivadavia, él se trasladó en un Peugeot 408, eh, nuevito, con patente eh, AC, que esto significa que año 2019, eh, de, uso, de uso oficial. ¿Esto por qué lo sé? Me lo enteré el otro día, porque justamente para que le permitan eh, arribar a la ciudad, tuvo que acompañar al expediente la, la foto de la cédula verde del auto, donde claramente dice uso oficial, ¿sí? Entonces, eh, a pesar de todo, siguen ostentando eh, enormes beneficios, ni hablar de los sueldos que cobran. Entonces, este Consejo de Guerra, si los entiende... Eh, culpables le, les va a quitar eh, todos estos beneficios. Por supuesto que, que esto no, no, no, no implica eh, ningún tipo de aliciente para nosotros, pero, pero como, como sé que le, les va a doler, bueno, es un primer, un primer inicio. Después, no va a ser un tema menor lo que resuelva el Consejo de Guerra, porque sin dudas, eh, Va a poder ser utilizado en, en la causa judicial lo que resuelvan eh, este, este Consejo y claramente es muy importante. Ahora, ¿crees que eh, la causa judicial, me refiero, supongo estás hablando de la causa por encubrimiento, eh, que, que hoy, que hoy tiene como acusados a Macri y a Juan, ¿no? Eh, ¿Crees que esa causa puede llegar a avanzar? Digo, las causas que, que, que en general atañen a figuras políticas de la envergadura del expresidente, suelen entrar en, en, en cajones, ¿no? Claro. Eh, sí, sí, es que es, que vamos, es paralelo, por supuesto, eh, como te decía, acá te, te marcaba lo del Consejo de Guerra y te marcaba lo de la Cámara Federal. Eh, la Cámara Federal es la que tiene que determinar la continuidad de la causa principal. Ahora bien, nosotros... En su momento, en, en, en el 2018, denunciamos eh, el, una asociación ilícita para encubrir. que es esto mismo que ahora eh, los colegas están denunciando? Y claramente eh, da cuenta del desconocimiento, ¿no? Lo están denunciando ahora por los dichos de este contaminante, pero como te decía, eh, no es nuevo. Nosotros ya lo denunciamos en, en, a, a fines de marzo, principios de abril del 2018, porque el propio ministro en aquel momento abuado decía que, que, que estaba todo organizado para que no sepamos nunca la verdad. Lo reconoció públicamente ante un medio eh, como C5N. Eso motivó mi denuncia, junta, junto con un montón de otros hechos, como te decía, el ocultamiento de información, la información targiversada, la mentira, Toda una sucesión de hechos que eh, implicó una denuncia de 16 páginas que, que, que enarbolé en ese momento y que cayó ante el juzgado federal número 9 de Comodoro Pi a cargo del doctor Luis Rodríguez. Lamentablemente no tuve la, la claridad mental en aquel momento de denunciar también a la jueza a cargo porque en aquel entonces todavía confiaba en ella. Entonces el doctor Rodríguez se declara incompetente y le manda la denuncia a la jueza eh, Marta Yáñez de Caleta Olivia. ¿Qué hizo la jueza Marta Yáñez de Caleta Olivia? La dejó ahí. Eh, está en el sueño de los valientes la, la causa esa, pero está. Con lo cual supongo que si, si efectivamente mis colegas hoy sí una nueva denuncia, en algún momento se unificará todo, ¿no? Eh, y ojalá que eh, tome eh, la misma un juez con ganas de, de llegar a la verdad. Pero ¿qué digo todo esto? Que también denunciamos el espionaje ilegal que en aquel momento no tuvo cabida, como muchas otras denuncias que no tuvieron cabida en aquel momento. Como entiendo que todo está conectado, porque, digamos, no tiene ningún sentido espiarnos a nosotros si no fuera por la causa de los chicos, no tiene ningún sentido encubrir si no fuera que están ocultando algo grave. Entonces, eh, yo lo que entiendo es que todo debería unificarse y entenderse como, como un conjunto, ¿no? y, y espero que, que, te repito, que ahora la Cámara entienda, la Cámara Federal de Comodos entienda las cosas de esta manera, que es como las, las transmití en mi alegato. Yo en mi alegato dije que esto se tenía que entender así, como una sola cosa, pero además como, como, como un aparato organizacional, donde si bien originalmente no, no, no es una asociación ilícita, claramente sus integrantes actuaron ilícitamente, pero en, en, en común acuerdo, porque nadie individualmente podría haber logrado el cometido si no hubiera sido con el aval, con la orden o con la subordinación de los otros. Bien, ahora Luis cuáles serían, o cuáles entendés que son la, las razones principales por las cuales se dio este encubrimiento. El otro día hablaba con una, con la esposa de uno de los fallecidos, me decía que eh, quizá, yo, yo entiendo que es una interpretación quizá un poco simple, ¿no? Que, que no querían gastar dinero en el rescate, entonces, nada, aquí no pasó nada, nunca vamos a saber la verdad, probablemente... Lo que yo pensaba, lo que por ahí supongo vos vas a decir, es algo hicieron mal en, en mandar el submarino en las condiciones en las que estaban y no querían correr con el costo político de, de ser los responsables. No sé. ¿Es eso? ¿Cómo lo ves? Sí, es una posibilidad. Eh, yo no creo que, que sea solamente una cuestión de, de costo político. Yo creo que tiene que haber mucho más, para cometer tamaños ilícitos, ¿no? Pero la verdad que, que si algo yo sí prefiero reservarme, es el de la, de la opinión, así, digo, porque el, el, eh, el, eh, está bueno que, que el resto de las familias den su opinión y den su parecer. Yo como abogado tengo el deber de ser eh, objetivo y de tratar de eh, mantener una, una ecuanimidad y una coherencia. Entonces, por supuesto, yo íntimamente eh, tengo mis teorías, tengo mis hipótesis, tengo mis pareceres y demás, pero es muy responsable, o sería muy responsable de mi parte, eh, tirarlas al aire. Yo trato de, de, de lo que digo, sostenerlo con, con hechos, con pruebas, con, con, con cuestiones que, que se puedan eh, valorar eh, objetivamente. Porque si no, eh, entramos en el terreno de la opinión y después obviamente te descalifican eh, porque, des, porque, porque la opinión tiene una connotación o política o emocional o lo que fuera y de esa manera eh, pierde legitimidad un planteo que, que es absolutamente legítimo. Totalmente entendible. Te, por último, y, y ya te dejamos, eh, este domingo, ¿cómo lo vivís? Eh, Digo, ¿otro aniversario? Quizá lo sentí de otra manera el aniversario de cuando se conoció, dónde estaba, el submarino, eh, no sé cómo, cómo, cómo lo sentiste otros aniversarios. Son días muy difíciles, eh, estaré en Mar del Plata, eh, allí estamos invitados a un acto que se va a hacer en la base, eh, que se va a transmitir por internet a través de la página del ministerio que fue creada para ellos, que es 44presentes.org. Eh, después, al mediodía, nosotros vamos a transmitir un video homenaje que hicimos nosotros eh, a través de nuestro canal de YouTube, 44 eh, Ara San Juan, ¿sí? 44 Ara San Juan y a través de la página de Facebook, los 44 del Ara San Juan. Eh, así. Eh, digamos teniendo en cuenta que, eh, que nosotros no queremos hacer movilizaciones masivas, no queremos ser responsables de, eh, y esto tampoco es una cuestión política, pero, pero no queremos eh, que nos vinculen con, con cualquier eh, eh, movida que implique eh, la posibilidad de que alguien eh, se contagie, entonces por eso pensamos en, en este homenaje virtual y ojalá que que bueno que todos nos puedan acompañar, compartirlo y, y mantener eh, visible esta causa. Muy bien. así que participaron eh, muchos, muchos famosos, muchas personas reconocidas que nos acompañaron y nos acompañan, eh, así que, bueno, creo que, que humildemente es un homenaje que, que se merecen, ¿sí? Y, y bueno, y obviamente eh, continuar la lucha que, que va a ser larga, pero que creo que la mejor manera, de más allá de todo esto, de homenajearlos es a través de la verdad. Bien, que así sea Luis, que se, se conozca todo lo que pasó. Eh, te agradecemos el tiempo eh, y las palabras, ¿sí? Gracias a vos, un abrazo grande.